no hay nadie. Entramos. Mejor no. ¿Por qué? Tiene el ring. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo fuera tú, muchachón, comenzaba a correr. <risa> ¡Ahorita! ¿Su timbre puede tener mano dura contra el crimen? El mío sí. Obtenga el suyo hoy mismo en ring.com.